Cosas que son siempre que son gratis. gratis La luna, por ejemplo, es de todos. Es gratis. Las estrellas pertenecen a todos. Es gratis. Los planetas y las estrellas son, son gratis. gratis. Todas las flores de cada son gratis. Todos los pájaros, sus bellos cantos, son gratis. El sol, que no para de calentarnos, es gratis. El calor que nos produce es gratis. Y si solamente con eso vivir se pudiera, daría un gusto primaveras. Sería bonito, ideal, el vivir solo por eso. Vivir sería un placer, un gran suceso. El amor cuando nos llega es gratis. Las sonrisas cuando nos llegan son gratis. Todo el aire que respiras es gratis. Los caminos cuando andas son de todos las gratis sería bonito ideal el vivir solo por eso es gratis vivir sería un placer un gran sucesor sería un placer un gran sucesor